La tribu. 25 horas. ¿Eh? 25 años. 1500 minutos. 25 horas. 25 años. 1500 minutos. Aporta ideas, que me parece que es lo, lo trascendental, ¿no? el aporte de ideas y el debate siempre. ¿Sí? Me permitió conocer gente notable, gente valiosa y no tanto. Y bueno, eh no imagino bajo el volcán fuera de este espacio ahora, porque ahora te dicen destituyente derecha en esa época eras, estás contra el pueblo estás contra la gente que ahora tiene plata estás contra los que compran televisores los obreros decían che, no, pero podemos comprarnos yo no tenía televisor, ahora tengo televisores heladera, qué sé yo y bueno, pasó lo que pasó en el... Pues el festival Primavera sin Monsanto uh -huh. y ese mismo día nació lo que es el bloqueo a Monsanto, a la planta y fue un bloqueo que hay que ponerle en cuerpo, como todas estas acciones, durante un año. En el medio de esto sufrieron seis represiones. La realidad me demostró que estaba equivocado. Y ya hace un año que lo están frenando, entonces hace creer que... O uno quiere creer, y lo están demostrando los compañeros, que, que se puede frenar. ¿Qué hubiera pasado si Vaca, si Vaca Muerta estuviera en Calafate? ¿Qué hubiera pasado si Vaca Muerta estuviera en Palermo Recoleta? Me parece que ahí se invierten las relaciones y valoramos distinto, ¿no? Digo, ¿quién qué lugar se sacrifica y qué población se sacrifica. Y en ese sentido me parece que el sector político argentino y buena parte de la sociedad eh, avala que haya sectores de la población que sean sacrificables. ...posible y forman sus propios cuadros eh, en esas escuelas, no en la escuela técnica que le muestra que eh, las es la salida. Escuelas de agroecología, por ah, ejemplo. Escuela de agroecología, de los movimientos campesinos. Eh, hay distintos eh, proyectos productivos o actividades productivas que muestran otra realidad. Claramente al poder político y empresario no le interesa que se visualice. Falta vergüenza, falta verdad, falta tu la libertad, faltan monedas para viajar, faltan fábricas, faltas tal como te va, faltan vecinos para plantear, falta la esquina, falta que el bar, faltan amigos, falta confiar. Faltan abrazos, falta emoción, faltan gestos de buen corazón. Falta tu risa, falta calor, falta trabajo, falta un montón Sobran políticos, sobran políticos Sobran políticos, sobran políticos Un saludo, ¿eh? feliz cumpleaños Al Cire Argumedo, ¿eh? que se queda sin aire y sin fuego Porque si no hay aire, no hay fuego